Somos Aleatoria y esta canción se llama Quiero Ser Luz. Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Más de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo Si callada la muerte te llevó Daniel Reguera. Se me está haciendo la noche En la mitad de la tarde No quiero volver ser luz y quedarme no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme me fui quemando en la noche siguiendo la Senda. Siempre atrás de una guitarra Apagué La última estrella Para su vida Toda la selva en fuego Convertida Para su corazón Yo le ofreciera Pasa tu samba Por la noche oscura Y el eco de tu voz En la llanura Sigue buscando luz Y primavera Hoy que me pongo a pensar Solo con ver en silencio me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia. la misma mirada siempre de aquellos años tan lejos Noche mi primavera que samba me quitó el sueño que noche